Saludos, saludos a mi gente bella Bendiciones para todos Felicidades a todos que fueron a mi canal ayer Con ese 80 mayor Ahí mismo, de una vez se metió El 80 También el, el par de 5 par Para que lo quiera jugar, el par de 5 salió en mayor Pero en otra lotería no indicada que yo doy Tú sabes que trabajamos más con Nueva York, Florida y Águilas. También el 11 salió en otra También en otra lotería Que yo no doy Todos esos números ayer se metieron También quedamos esperando otro numerito pero yo le dije comparta y déle like, cuando usted comparte y usted le da like y YouTube lo que hace es que se lo manda a más gente, abre más la puerta y puede personas, amigos de usted o otra persona también sacarse el dinero pero hay personas que lo más le interesa a ellos entonces no pueden tirar, señor, las personas que no están tirando no estamos dando números por aportación tampoco estamos más enviando números para a que usted eh, se saque suscribirse ustedes saben que es un obligado, mejor usted, si usted no sabe jugar Usted se retira por un tiempo, chequea en YouTube un tutorial, cómo jugar, la lotería y todo eso. No estamos mandando números por ahí, así por aportación, nada de eso. Ustedes saben que hubo mucho engaño y no estamos en eso. Todo el que, mande, eh, que le mande números número por aportación, se dejará invito. no se mandará. Yo le conozco a nadie, persona personas que, que, que le mande números número por aportación o número para de poder sacar. Si usted no tiene para sacar, usted lo puede ver totalmente gratis. Ayer se dio el 80, se dio el par de 5, se dio, también se dio el 11, se le dejó ahí mismo, salió par de 5 en otra lotería, gente que se tapan, el 11 salió en otra lotería, el 80 salió en la lotería indicada, Águila. Entonces, como no dedico un tiempo para usted, tú puede indicar un tiempo, vendiendo los números ahí. Porque cuando usted le manda a la gente por, por aquí, nunca por aportación la gente se saque. Entonces, no estamos en eso. Toda la persona que me tira por aportación, número por aportación, se le hará y no se le contestará. Pero no puede tirar el 829-398-40 para el 3. Siempre se le ha encabezado personas que se quieran suscribir. Escuchen, señores. No sé si es que está muy retirado el tele, la cámara o algo. Personas que se quieran suscribir, usted me tira ese número. Personas que no se quieran suscribir, que quieran información, también no puedo tirar ahí. Pero personas que llamen para número por aportación o que le mande el número que están en hospitales, señores, que está en, hospital, señor, que está en un hospital enfermo, no juega número. O si usted tiene tantos problemas y tantas cosas de deuda. No se ponga a jugar. Usted lo que sabe va a más. No juegue. No obligado a jugar. No obligado a jugar. No juegue. ¿Cómo usted me llama? Que tengo un suero en un hospital. Que venga y que le mande un bajar por trabajar. Ay Dios mío, padre Santo! Si usted tiene dinero para jugar. Usted tiene dinero para usted suscribirse. Usted tiene dinero para suscribirse. No somos los mejores. Pero los números están saliendo. No somos los mejores por los números que están saliendo. Ahí si no, esta semana no dejado, en esta semana pasada no ha dejado de salir números. Y ya miren esta cómo va. Entonces ayer le dimos ahí mismo, le dimos el, el 01, le dimos el 10 y le dimos el 34. Lo más fácil es usted buscar eh, qué salió, qué salió, que salió, salió el lunes, qué salió el martes, qué salió el miércoles, qué salió, y así usted va buscando. Ayer usted busca lo, el video que hicimos porque es una grabación. Es una grabación con la fecha. Usted busca qué se dio y qué número salió. Porque eso está en Google. Eso no hay que ir a la luna, pero usted ve eso. Y los números que nosotros publicamos que le mandamos a los VIP. Los números que le mandamos a los VIP y los números que se publicaron. Eso no hay que ir a la luna, señor. Cualquier niño con un teléfono usted le en la lotería ahí. Y le va a buscar la lotería y ahí va a salir los resultados, los números que se dieron ahí, porque una grabación de video. Ande usted que tengo una persona que, que grabe. Es raro que con una grabación, después un número sale una grabación. Una tiene que estar más oscuro. Una, la fecha de su vida de, de del video también es diferente. Ahora, ¿qué hora es? Son las 10 de la mañana. Hoy 9 de marzo. Si yo hago otra grabación, no va a salir las 9, las 10 de la mañana. Va a salir otra hora. Es más, yo tumbo esa grabación y hago otra grabación ahora y no va a salir las 10. Tiene que salir la 10 1, la 10 y 2. La fecha va a ca caer porque no son las 12 de la noche. Entonces, usted busca los números que estamos dando. Los números que estamos... No somos los mejores. Todo el mundo. Hay mucha gente dando. Son buenos dando números. No damos números 100% seguros tampoco. Nosotros somos demasiado responsables. No damos números 100% tampoco. Damos las mejores probabilidades para que usted se saque. Hacemos los mejores cargos para que usted no pierda. Y le digamos la lotería que tiene que jugar. Ni está Nacional, ni está aquí ni a la Palais, ni está Lotec, ni está la Lotte, ni está la Tedón, ni está Bana. Nomás ahí le metí yo siete loterías que no damos. y todavía se siguen dando loterías. Entonces, señores, vamos con este numerito que se dio fuerte, fuerte y lo estaban esperando ayer: 08. 08. Ese número lo llevan los VIP temprano. Se le mandó temprano a los VIP a las 5 de la mañana. Tienen los VIP los números. Se le envió el 08. Número no otro en los VIP que se le iba ayer con el 80. El 80 salió. No le di el par de 5. Lo di a ustedes el par de 5. El par de 5 salió en otra lotería que no damos. El 11 salió en otra lotería que no damos. Que no salió a los VIP. Entonces, otro numerito fuerte, fuerte. Que nos vamos ahí. Si ustedes compartieran y dieran like. Más gente se sacara. Pero nosotros a veces somos egoístas. Nosotros a veces somos egoístas. Queremos solamente la cosa para nosotros. Yo le dije a ustedes. Si ustedes compartieran en grupo. Compartieran amigo y más gente se sacaron Qué es raro que no tiene un amigo que es jugador es raro pero como solamente lo crean para nosotros por eso ya el día que yo di los números por aportación que todo el mundo me quedaron mal 270 gente se dio los números por aportación muchos no se sacaron, muchos me dijeron Ale, si no encontré la paleta, juego la real juego la real y ahí salieron en la real, salió el 18, salió el 13 en otra lotería también que yo no rojo una señora, son dos personas de tal son y me mandaron lo que prometieron. Y ahí se me metió una sala, me hizo una sala que yo duré como cuatro días, sin los números salí como cuatro o cinco días, quedaba un número, no salía ahora y salía el otro día. Y la gente me decía, ah, ¿vale? Decidiste si ese palé ayer, mira, salió hoy, y así, como bloqueado. Entonces, no estamos dando números por aportación. Si usted no tiene para suscribirse vea los números totalmente gratis. Otro numerito que nos vamos fuerte, fuerte, 05 otro numerito no vamos fuerte fuerte 05 ahí usted comparte si te quiere da like eso es totalmente gratis yo a veces dentro me conecto con matecal cuando está en vivo ahí y veo la gente diciéndole eso es no premio y premio a la gente dale un like eso eso da pena ¿sabes? yo me conecté ayer para el 80 ayer en, en, en, en, en, en, en, en un viaje de gente conectamos nadie le da nadie le da un me gusta nadie más tumbé la transmisión salió el 80 yo me sentí contento, contento, ¿sabes lo que es contento? me levanté yo como me había sacado un millón de pesos porque tumbé la transmisión y nadie se sacó porque a nosotros no nos no gusta aportar ustedes ya se le hacían la pantalla pam, pam, pam, ya tumbé la transmisión, me sentí bien, me levanté contento el número salió y nadie se sacó de los que estaban conectados a la transmisión otro marito que nos vamos, ahí mismo, el mismo 11, nos vamos con el mismo 11, ahí mismo con el mismo 11, nos vamos, ahí mismo el mismo, 11, nos vamos su mismo. Cuarto número que nos vamos, ahí mismo, nos vamos con el 15. Cuarto número, nos vamos con el 15. Cuarto número, nos vamos con el 15. Y otro numerito para el que lo quiera jugar, el 12. Entonces compartan en el like. Bendiciones para todos, les quieren mucho. Estoy grabando hoy, no iba a hacer la grabación. Pero me detuve un momentico aquí para hacer la grabación. Toda esa gente bella que siempre están ahí. Dejando su bello en el, comentarios y siempre están ahí pendientes. Por eso me conecté para hacerle el, el, el video hoy. Porque pues es raro yo hacer videos a esta hora a las 10 de la mañana. Entonces ¿sabes yo hago los videos temprano. Para que la persona que le gusta jugar la águila temprano juegue la águila. Entonces ya ustedes saben. Lluvia de bendiciones. 829-398-40 para el 3. La persona que se quiera suscribir. Estamos dando los números. Nueva York, Florida y Águila. Para el que le guste jugar ahí. Pero tenemos personas aquí que le gusta su lotería tradicional, como nacional, ganan más. Y lotería de aquí, loteca, lotería de aquí. Entonces usted juega donde usted ustedes más les convenga. Entonces ya ustedes saben, nos pueden tirar ahí, 829, 398, 40 para el 3. Con este servidor, la Lessi Valenzuela. Artísticamente ya hay a Lessi para 1. Y felicidad y a todas esas personas que sacaron ayer con ese 80. en la, en la noche salió el 80 también Otra persona que hay más gente que a veces se tapan, otros si se taparon en otro lado con el par de 5 es mayor también. El 11 no, el 11 salió en tercera y eso no, esos números así en tercera a mí no me gustan. Ni que ustedes se lo saquen, ni en segunda, ni es mayor que queremos premio. Entonces ya ustedes saben, gracias a toda esa gente nueva que están llegando, bendiciones para todos. Pero ahí mismo ya ustedes saben, 08, no más mismo con el mismo 08, fuerte fuerte, 05, 12, 11. Ya ustedes saben, esos numeritos. Que vengan hoy por los 400. Pueden tirar ahí para suscribirse o pueden entrar ahí, suscribirse, y suscribirse. Usted le activa la campanita para mayor pública. Usted le llega a sus notificaciones. Lluvia de bendiciones para toda esa gente bella que siempre están ahí y dando su like y compartiendo. Bendiciones.